Hola, soy Pepe Cabello de Diamond Building y quisiera compartir contigo el concepto que es un error. Fíjate, las personas nos levantamos cada mañana y todo aquello por lo que nos peleamos, que queremos lograr realmente, por aquello por lo que luchamos, representa una expectativa. Yo lo no voy a dibujar aquí a una forma de, de diana. Las personas nos quedamos mirando esta, esta expectativa y evidentemente lo que hacemos es agarrar nuestras herramientas, lo que tenemos, en este caso es un arco y una flecha para poder disparar esa diana y hacemos una prueba. Si esta flecha pegara en el centro de la diana o cerca del centro de la diana, en cuando las personas decimos bueno, esta expectativa que yo tenía se ha visto cubierta, pero en muchas ocasiones tú y yo sabemos que la flecha queda a mitad de camino. Esto, que es una prueba que hacemos, es un resultado específico que hacemos, evidentemente hay una distancia entre la expectativa que yo tenía y el resultado que he obtenido. Esta distancia es lo que la pues, llamamos error. Y la manera en la que tú y yo nos relacionamos con el error marcará una diferencia espectacular referente al estado emocional que vivimos. Seguiremos hablando de esto. Si quieres eh, seguir saliendo, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube porque iremos dando más pistas acerca de cómo podemos mejorar las estrategias para que definitivamente las pruebas, las, los, los, los, las acciones que hacemos para lograr esa expectativa cada día estén más favorables hacia los deseos que realmente tenemos. Nos estamos viendo.